Uno mira este nuevo año 2023 y uno piensa que la gente piensa cambiar o piensa hacer las cosas diferente o pero, pero siguen jugando a la misma mentira, siguen jugando a la misma irrealidad, porque es muy absurdo pretender de que uno le dé las gracias a alguien, o sea, porque sacó una cura pero cuando sabemos que el que sacó la cura fue el mismo que produjo la enfermedad, pues entonces ya suena como muy difícil tomar eso como algo consciente, porque uno dice lo que decía mi abuelo y es muy cierto, pendejo no es el que silba sino el que voltea a mirar. Y uno ve estas estrategias, estas marrullerías que hace la dictadura de Maduro y además que cuando ven el papayazo aprovechan para formar unas cortinas de humo en el, en el cual ellos se vean beneficiados. ¿Por qué digo esto? Porque ellos hacen todas las artimañas para que a este general lo investiguen y, pues, mejor dicho, lo encochinan, por así decirlo. Y ahora que eh, se vencen los términos y que él sale, entonces ellos sacando pecho diciendo que si no es por la intervención de ellos, pues, no se hubiera dado una solución pronta a lo que le estaba pasando. Entonces vuelvo y digo forman esa cortina de humo donde sacan ellos pecho es más y no es de aterrarse uno porque no olvidemos que cuando la pandemia ellos sacaron también pecho diciendo que ellos eran el país más organizado del mundo porque colocó menos muertos y menos contagiados en todo lo largo de la pandemia cuando sabemos que eso es una vil mentira pero bueno esas son las artimañas, el problema, vuelvo y digo lo que decía mi abuelo, pendejo no es el que silba sino el que voltea a mirar. Y si la gente quiere seguir creyendo eso después de 20 años y después de ver que el país cada día va de capa caída, que está en la inmunda y que ya pasaron los 7 millones de migrantes, pues ya es problema de, de cada quien que lo crea y que saque sus propias conclusiones. Aquí vuelve la estrategia de Maduro ganándose indulgencias con avemarías ajenas luego de que el ex jefe de inteligencia chavista, el general Rodríguez Torres, fuera liberado y además desterrado a España. Acusado de rebelión contra Maduro, el régimen pretende exhibir la excarcelación del también exministro de Justicia como un logro de la mesa de negociación. Se manejó de manera irregular para, el, para que el proceso fuera menos oscuro como el ocurrido en octubre de 2018, con Loren Enrique Gómez sale cuando lo sacaron del Sevín desterrado hacia España, luego de cuatro años preso y sin juicio. Ojo, se vencen los términos y por ende él tiene que salir, pero acá vuelvo y digo, sale el superhéroe Maduro, abriendo la camisa, sacando aquí una M de de mentiroso, porque no es ni de Maduro, sino de mentiroso, ganándose indulgencias con avemarías ajenas. Al general Miguel Eduardo Rodríguez torre lo llevaron en tiempo récord a dos tribunales. En uno se declaró culpable de instigación a la rebelión y en el otro fueron desestimados los hechos. Año nuevo, vida nueva, fue lo que le ocurrió al general el pasado 20 de enero del 2023, quien fuera el jefe de inteligencia primero de DC luego del SEBIN durante varios años y posteriormente ministro del interior y de justicia no olvidemos que el régimen y la dictadura de Maduro es que los que le sirvan pueden llegar a ser ministros pueden llegar a ser embajadores, lo que ustedes quieran pero cuando no les sirve entonces ya se tornan enemigos y ya les toca buscar dónde esconderse porque estos van a ser los mismos que los van a apretar el general fue trasladado a la sede del tribunal militar de juicio para la audiencia de apertura al inicio de la misma se acogió a la admisión de los hechos para la comisión de delitos de instigación a la rebelión quedando así como la pena cumplida de cuatro años y nueve meses y librada boleta de descarcelación. vuelvo y digo si nosotros vamos a mirar en términos jurídicos esto fue por vencimiento de términos y pare de contar no se lee no se comprobó nada, no se adelantó nada, entonces borrón y cuenta nueva, chao, chao. El Tribunal Primero de Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo se había acordado que era la formalidad para cerrar el caso, pero que el alto oficial le dejarían sin efecto las imputaciones por los delitos Oígase bien lo que se inventó el señor Maduro y el señor Diosdado. De delitos de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento al terrorismo y asociación. El alto oficial es enviado fuera del país. Aprovechando el desorden sale el super bigotón, el que se quita la camisa y sale una M, no de Maduro sino de mentiroso, diciendo que la liberación del exministro Rodríguez Torres se vea como un logro del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y la mesa de diálogo con la plataforma unitaria de la cual nosotros hicimos parte. Ay, bla, bla, bla. Esto es un... parece que fuera un chiste, pero es una realidad. Esto es interesante, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios. Yo sé que a veces las noticias suenan repetitivas, pero es que tenemos que hacerme ella porque nos da la impresión que al pueblo como tal, que es el que está sufriendo, se le olvida. Porque cómo es posible que pasen más de 22 años el país de capa caída y estos no se acuerden de lo que sigue pasando y que si no van a hacer nada en estas elecciones primarias y en las que vienen en el próximo año, en el 2024, que son las presidenciales, pues van a seguir por lo mismo. Entonces tenemos que seguir martillando hasta que tomen conciencia carajo Unas más de las cortinas de humo del régimen donde pretende tapar la fuerte presión que hay en las calles por estos días Con las protestas de los educadores, enfermeros, médicos, obreros, entre muchos Sin contar la resistencia del teniente coronel Iber José Marín Chaparro quien se ha mantenido sin ingerir alimentos sólidos desde hace más de 75 días cumpliendo la declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial sobre las personas en huelga de hambre el gobierno de Nicolás Maduro aplica una estrategia como lo ha hecho otras veces utilizando a los presos como comodín o sea a ellos les vale nada recordemos que Gerardo Blay Pérez jefe de un sector de la oposición en la mesa de negociación, él desmintió al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al asegurar que jamás se señaló que los 3.200 millones de dólares del acuerdo parcial suscrito el año pasado para atender la crisis humanitaria Iban a ser transferidos de un solo golpe Jamás se dijo en ese acuerdo firmado Que el dinero iba a entrar a cualquier cuenta del gobierno de Maduro Que es lo que siempre ha peleado la oposición Que sí se necesitan fondos Que se necesitan recursos Para atender las primeras necesidades Pero que la, la plata no entre a cuentas de Maduro Porque si no pla, Se desaparece por arte de magia La excusa fue que Rodríguez Dijo tres días antes Y a pleno grito en una sesión de la asamblea nacional Que si así no se le devolvía ese dinero al gobierno venezolano No habría razón para seguir dialogando Vuelvo y digo, ellos quieren que eso vaya a un conducto Y ese conducto se llama Maduro Y eso es lo que la oposición Y los que están en contra de ese maldito régimen No están de acuerdo Maduro recibe en Caracas al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero Y maneja otra cortina de humo al decir con las plataformas de propaganda del régimen venezolano Que la razón de la liberación del general Eran los diálogos para el acuerdo de paz Que hay entre Colombia y el ejército de liberación nacional Además de los diálogos entre el gobierno venezolano Y la oposición venezolana Son los resultados express de la visita de Rodríguez Zapatero Y los acuerdos con la oposición La liberación del mayor general Rodríguez Torres Manera clara para tapar las manifestaciones de la oposición en el pasado, incluso es conocido que varias organizaciones se negaban a considerar al exministro como preso político. Ahí ustedes lo están, están sacando su propio análisis. El 13 de marzo del 2018, al exministro del Interior y Justicia lo detuvieron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Civil mientras se encontraba en un evento en un hotel de Caracas. Los funcionarios lo entregaron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN, quien lo recluyó en sus sótanos. Tiempo después, ante la presunción de que estaría planificando su vida, fue trasladado hasta el anexo militar que la DGCIN, el expediente, arroja que el general Rodríguez Torres fue inicialmente imputado por seis delitos: espionaje contra la seguridad de la nación, conspiración para el motín, instigación para la rebelión por dos causas distintas, traición a la patria, siendo sobreseído en cinco de los seis delitos imputados. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.